nuestra última clase hoy la semana 15 y toda la parte la parte práctica y teórica del curso en sí la cerramos hoy y la próxima semana es la formalidad de su examen mensual ¿no? que yo doy por descontado que ya ustedes lo tienen aprobado pero hay que cumplir con las formas ¿no? todavía la a este nivel, ¿no? Todavía no requieren pruebas de conocimiento. ya en algún momento eso pasará pues a, otra, a otro nivel, ¿no? ¿Qué rápido se pasó el tiempo, doctor? Y sí, se ha pasado el tiempo rápido. Como dice, pero cuando uno hace eh, las cosas con gusto, el tiempo pasa rápido. Yo creo que ha sido un buen curso. Son ustedes un excelente grupo. Pensa que somos un número, no es, es el, el, el aula más numerosa que he tenido en toda mi vida, ¿no? Pero lo han manejado muy bien, con, mucho, con mucha cordura, con mucho, mucha educación, ¿no? Y, y muy, muy profesional. Entonces, eso este, es agradable para un docente, ¿no? Profesor, Siempre. no solamente ha sido un buen curso, sino hemos tenido un excelente profesor que hasta ahora lo tenemos y esperemos que la próxima, el próximo ciclo también contemos con, con su presencia. Eh, sí, ya, este, ya he indicado pues, a, la, a la coordinación para que todo lo que sea virtual lo trabajen conmigo porque el siguiente ciclo voy a estar saltando por varios lugares, pero sí me puedo... Eh, de tener para dictar, ¿no? O sea, eso, no eso no es el problema. Difícil va a ser que me comprometa en asistir a un tema físico por el siguiente ciclo, ¿no? Pero con ustedes, como ya les he solicitado, ojalá, ¿no? Ojalá que esto se dé Dios mediante y nos, nos vemos, pues, en el curso comercial 3, ¿no? Que es aún más interesante, ¿no? Porque ahí sí le damos vuelta a todo el derecho comercial, y en la parte teórica, pues, y en la parte práctica, pues, ahí compartiremos bastante. Bien. Vamos a, a pasar la asistencia y entramos al curso porque hoy tenemos algunas cositas interesantes que ver. Eh, a equipa Ambrosio, Ábalos, Bardales, Bonilla... Presente, profesor. ¿Cómo está, señor? Gracias. Bravo. Alcides Calderón. Presente, doctor. ¿Cómo está? Mike Calderón. Campos. carguamaca Carpio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Sí. Ahora sí. Seguimos. Carpio, Capa, Colla, Cermeño, Chirinos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo? Choque, Cruz, Cruzado. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Nancy. Cutipa. Cutipa, presente, profesor. ¿Cómo está, señor? Del Valle. Díaz. Díaz Durán, doctor, buenas noches. Presente. Díaz Durán, ¿cómo está? ¿Qué tiene que estar? Biondi Dorado. Durán. Estofanero, Faustino, Gamboa, presente profesor buenas noches cómo está cómo está qué tal de mí Guamaní, Huanca, Huari, Javiliano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Juárez. Culca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. López. López Mayerson. Lozano. Luján. Mendoza, Mendoza, Mendoza, Mes, Mera, Mayra, uno de los héroes, pero ¿cómo se... Walter Mesa, presente profesor. Buenas noches. Monroy Villa. Monroy Villa presente doctor. Gracias. Muñoz. Naval. Pero buenas noches presente. ¿Cómo está? ¿Obregón? Eh, Presidente, doctor. Buenas noches. Gracias. ¿Olivera Oyola? ¿Pacheco Milagros? Doctor, buenas noches. Presente, Pacheco Milagros. Buenas noches. ¿Palomino? Buenas noches. ¿Paredes? ¿Oma? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nancy Ramos. María Ramos. Ulgarico Rodríguez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Brian Rodríguez. Néstor Rojas. Juliana Romero. Ana Rosas. Guillermo Salazar. Guillermo Salazar presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luisa Sánchez. Saraí Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sedano Alfredo. Mirta Siqueiros, Víctor Sirlopú. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenorio Fuentes. David Terrones, Raúl Tigiakuri. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, señora? Nilton Tito, Abdías Valerio, Teodoro Vázquez, Alex Vega, Presente, doctor, y buenas noches. Buenas noches, buenas noches señor. Villano, Villasante, Vivanco, Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Villasante presente. Ah, Saide, ¿cómo está? Buenas noches. Hugo Yujra. Listo. Vamos a hacer un repasito. A equipa. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Ambrosio. ¿Cómo está. Ávalos. Bardales. Doctor presente. ¿Quién habla? Perdón. ¿Quién habló? ¿Ambrosio? Parece que es otro alumno, no es la voz de Ambrosio. Ah, Parece hay, que es otro alumno. Hay, gracias, don no, es. Ambrosio, Ábalos, Valdales, Bravo, Calderón, May. Campos, Carbamaca, Capa, Coya, Cermeño Choque, Cruz, Del Valle, Durán y Estofanero, Johnny. Doctor, buenas noches, Estofanero. Buenas noches. Faustino, Gomero, Hija, Guamaní, Huanca, Guari, Juárez, López, Lidia. López Mayorson, Lozano, Luján. Buenas noches, doctor, presente. Martín Luján. Luján, ok, señor. Yeah. Mira. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Ramos Nancy. Ramos María. Presente, doctor, buenas noches. Gracias. Rodríguez Brian. Presente, doctor, buenas noches. Brian bueno, Rodríguez. ¿Cómo está? Néstor Rojas. Juliana Romero. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Rosales, Rosas, Salas. Luisa Sánchez. Alfredo Sedano. Mirta Siqueiros. Gifuentes Tenorio. Terrones David. Presente, doctor. Gracias. Ticona, Ticona, Tito. Valerio. Vázquez, Villano, Yugra. Listo. Bien. Eh, como nos indicaba, pues, hoy en nuestro último, nuestra última sesión, ¿no? ahorita. Antes de, en principio, agradecerles pues la paciencia. ¿no? y la tenacidad que han tenido, admirable, pues, para eh, estar frente a la pantalla de 8 a 11 y media de la noche, ¿no? con los problemas, pues, señal, de que, de interrupciones, pero lo hemos sacado adelante, ¿no? Les agradezco. Eh, también agradecer por la colaboración de, de la señorita Mirta Monroy, ¿no? que ha sido, pues, este, vital en todo esto. También su, su paciencia, y siempre, pues, apoyos interesados para todos, todos los colegas. Y de antemano, tienen ustedes ahí, eh, la próxima semana no vamos a poder conversar porque es el examen. Entonces, ya tienen ustedes ahí este teléfono. Ahora les voy a dejar mi correo personal. Tienen un amigo más. Cualquier cosa que yo les pueda ayudar, orientación, en lo, todo lo que tenga que ver el derecho, estoy a su disposición. ¿no? La ventaja... De, este, de ser un abogado de provincia, es que nos forja a, a saber de todo, ¿no? a investigar todo. A diferencia, pues, de cuando alguien está en Lima, eh, un estudio en Lima, pues, es muy especializado. ¿no? De repente, pues, tengo eh, jóvenes colegas que solamente saben un tema y el resto no. No lo conocen. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de forjarse la carrera, ¿no? Y no tengan miedo, conozcan todo, ¿no? Al principio hay que saber de todo ya después la vida los va a ir orientando, decantando, pues, si es que pues les gusta el tema penal, civil, administrativo, comercial, ¿no? Eh, pero no sé, no sejen sé su, en su hambre, su gana de aprender, ¿no? Hoy más que nunca, la información la tienen ustedes, pues, a un clic. ¿no? Eh, a veces hay que invertir un poquito, hay que pagar una página, hay que pagar una información, porque la información real, la información validada, pues, digamos, cuesta. ¿no? entonces este Y también tienen, pues, eh, la, la, antes de mi época, pues, había que comprar el diario el Peruano. ¿no? Hoy día lo tienen ustedes todos los días, se suscribe y le llega las normas legales, pues, en el instante. Entonces, este, nada, eso, con esto quería comenzar la clase, ¿no? Eh, y bueno, reiterarles el agradecimiento, pues, y la paciencia. Y esperemos, pues, que en algún momento cruzarnos con algunos de ustedes, ya en el, en el, en el ejercicio de la carrera, va a ser un honor, pues, tenerlos al frente como parte contraria o compartir, pues, consorciar ¿no? que siempre se da, siempre la, eh, se da y, y es, es, este, es muy agradable como, como experiencia. ¿Bien? Entonces, dicho esto, pasamos a ver nuestro tema de hoy. Eh, yo he ampliado un poco el tema que indicaba el sílabus. ¿Por qué? Porque era muy, digamos, escueto. Y lamentablemente, digo lamentablemente... Eh, eh, por lo general, qué son acciones, qué son certificados de división preferente, qué son fondos mutuos, ¿no? ¿Qué es el título de este crédito hipotecario? ¿No? Eso vamos a ver ahora, lo vamos a conocer y vamos a desarrollarlo pues a lo largo de estos de estos minutos que tenemos hoy. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ninguna duda, al contrario, no, igual es, eh, agradecerle Bien. también bastante por todo el apoyo, ¿no? El empeño que nos ha dado, doctor. Muchas gracias, don Ale, ¿no? Y como le digo, está, eso es, ¿no? Lo, una forma de, de darle de reciprocidad a la vida es enseñarnos, ¿no? Y tratando de compartir todo lo que le sabe, ¿no? Eso es, finalmente... Todos los días se aprenden, ¿no? he aprendido de ustedes muchas cosas, ¿no? muchas cosas he aprendido de ustedes en las conversaciones, en las discusiones. ¿no? Igualmente, no. ya les reitero, ¿no? cualquier cosa que los pueda orientar, con todo gusto. Gracias, doctor. Bien. Su correo sería de mucha utilidad, doctor. El correo. A ahorita lo, lo voy a compartir aquí en el chat y también en el, en el chat del, del Zoom. Sí, doctor, muchas gracias. No, al contrario. Listo. Y también lo voy a poner en el, en el WhatsApp. Bien. Entonces. Se pasaba un poquito, medio que. No sé si escuetamente lo podría comentar. Lo vamos a revisar ahora, porque ahora justamente lo voy ah. a ver el detalle. La semana pasada hicimos, digamos, el título mobiliario uno, que era la parte, digamos, doctrinal. Ahora vamos a desarrollar ambos. Y con todo gusto lo vemos desde el punto de vista práctico, ¿no? Ya. ¿Qué, qué es? Listo, gracias. Perfecto. Bien. Eh, los títulos valores mobiliarios, de acuerdo a lo que establece pues, nuestra norma, son de dos tipos, ¿no? Valores mobiliarios que representan un derecho de participación. Es decir, lo adquirimos y nos da derecho, pues, a participar políticamente en una sociedad anónima, con las acciones, a eh, tener derecho a adquirir acciones, un certificado de suscripción preferente, o a participar en eh, los resultados de fondos mutuos de inversión, ¿no? o también... ¿en valores emitidos el respaldo de eh, patrimonios fideicometidos, como los bonos que estaba preguntando el señor Més, no Vamos a ver uno por uno ¿no? estos valores representativos del derecho de participación. ¿no? Algunos de ellos, como los, las acciones y el certificado de suscripción preferente, están regulados en la ley de sociedad eh, desde el punto de vista teórico y ligado a su emisor. Lo que vamos a ver ahora es lo, las características como títulos valores mobiliarios. Bien, siempre que nos referimos a valores representativos de derechos de participación, vamos a caer pues en lo que es la acción. ¿no? Ahora, ¿qué es la acción? La acción es la liquota. ¿no? Que, de, que, que nos corresponde como propietarios de una sociedad anónima. ¿no? Entonces, ese derecho de propiedad de una parte de la sociedad anónima puede ser representado ¿no? en un certificado. ¿no? Y ese certificado, de acuerdo a lo que indica la ley de títulos valores, se emite en forma nominativa, que significa con un nombre a, a, a favor de una persona, es indivisible y representa la alícuota del capital de la sociedad autorizada para emitirlo. ¿no? Puede emitirse en un título físico o mediante anotación de encuentro. ¿no? Y su contenido se rige por la ley general de sociedad. Eh, también existe a nivel de valores mobiliarios, algunos eh, otros documentos que se llaman acciones que no necesariamente representan el capital de sociedad. ¿no? Esto lo encontramos en el numeral 4 del artículo 257 de la ley de otros valores, donde indica que también se denominan acciones a la participación de cuotas o cuentas o fondos patrimoniales ¿no? como los certificados que se emiten para acreditar el derecho sobre fondos mutuos entonces son acciones tanto lo, emitido, lo que se emite como alícuotas de propiedad en sociedades anónimas como aquellos certificados que acreditan el derecho de participación sobre fondos mutuos ¿no? el de fondo mutuo vamos a ver uh, en unos minutos a detalle ¿no? ahora la acción como título valor mobiliario no solo sirve pues como documento que permite pues al tenedor exigir el pago de la suma de dinero cuando hay utilidades, sino también eh, cuenta con otras características pues eh, es un documento que realiza la propiedad, derecho de preferencia sobre determinado bien o participación social en una sociedad. Eh, Paula, adelante. Doctor, este, disculpe, de, quería hacerle una pregunta práctica. Mire, uh -huh. yo tengo este, 400 opciones en una empresa, una sociedad anónima, y las okay. quiero vender, porque en la pandemia este, entró en pérdida un poquito, ¿no? Y entonces, como quiero ver eso, ya se está levantando. Entonces, quiero ver a cuánto lo debo vender estas acciones. Por favor, si me ayudan en forma práctica y así aprendemos. Ya, hay dos formas de venderlo. Puede ser a su valor nominal. Vale decir, si usted, ¿cuánto puso de capital? Si puso eh, 4.000 soles, ¿no? Lo puede vender al mismo valor. Lo otro es a valor, al valor del patrimonio neto, ¿no? Que tendríamos que tener a la mano el balance eh, general del año 2021. Y, de acuerdo a las, a las, a las ventas, o sea, hay, hay una fórmula matemática que le puede eh, determinar el valor, digamos, el valor real de la SU. ¿no? Ahora, si la sociedad no le fue bien, es muy posible que el valor eh, real sea menor al valor nominal. ¿no? Entonces, yo que le recomendaría, si tiene alguien que la compre, véndala al valor nominal. Pero una, una pregunta. Sí, doctor. ¿Cómo, a, ¿A qué se dedica esa, esa empresa? Es una empresa de productos de limpieza que tiene ya este, 20 años en el mercado, ya. pero estuvo bien, no se mantiene, pero este, como es en sociedad, hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Entonces, este yo pensaba venderlo, ¿no? Pero... Como estaba bien, dije, como si mejora ya lo vendo. Pero como bajó un poquito con esto de la pandemia, entonces ahora ya que se está recuperando lo quiero vender. Porque si no voy a participar, ¿para qué lo tengo de adorno? Pero usted, eh, ¿cuántos años ha invertido? ¿Cuántos años tiene estas acciones? ¿Hace 20 tiempo? años tiene la empresa. ¿Usted tiene los 20 años acciones? Sí, hace 20 años tengo las acciones. Y, He empezar con un y... capital de 500. ¿Y le han, le han, le han este, reportado utilidades a estos años? No, porque las utilidades eran reinvertibles según lo, los accionistas principales. Ya, eh, porque no necesariamente se reinvierte. ¿eh? O sea, es, ya, digamos A veces se reparte. Ya, y ya, ha, ha, ha obtenido alguna, alguna oportunidad dividendos, le han pagado. Claro, pero cuando ya se puso como base de que se iba a reinvertir para mejorar el capital de la empresa, ya no. Ya, lo, lo que, el tema es que la, si se va a reinvertir, obviamente es un acuerdo de junta general, ¿no? Ahora, si, digamos, usted es minoría, este, no está viendo utilidades, ¿no? Claro. Ya, entonces hay dos posibilidades, aunque usted lo mantenga como una inversión, eh, pero si no hay utilidades, como que no tiene mucho sentido, pero ojo, la reinversión, eh, debe tener en cuenta, si se ha reinvertido, eh, significa que no ha habido reparto, hay utilidades acumuladas. No. ¿Qué significa? Que eso tendría que aumentar el capital y para que también aumente el monto de, su de lo que le toca a usted. Digamos, si la empresa pues tiene, eh, nunca repartido utilidades, tiene pues un, un volumen, se me ocurre, ¿no? de 50.000, 60.000 soles de utilidades no repartidas. Lo que tendría que hacer es capitalizarlo y a usted, de esos 50 mil, le va a tocar el porcentaje que le, que le toca. Si usted tiene 20%, le toca 20% de 50 mil. Entonces, su capital va a aumentar. Después de esa operación, yo le, le recomiendo que venga. De todas maneras, quería venderlo porque... Por gusto, porque ahí los que ganan solamente son los que están trabajando, están al pendiente. Son dos accionistas más. Entonces son los que están trabajando y son los que ganan más, porque ganan su sueldo. Pues. Ya, por eso le recomiendo, usted proponga que aumenten el capital. ¿Cuánto, ¿Qué porcentaje tiene usted? Yo empecé de la mitad, 50% cada uno. Eran dos accionistas y la otra empresa, 20, eh, 200%. O sea, ya, sí. que diga, 800 tiene uno y 200 el otro. ¿Usted cuánto tiene ahí? Ahí tengo 500. ¿Y esto qué el porcentaje mitad. representa? La mitad, 50%. ¿Usted tiene 50%? No? Sí. ¿No? Entonces, una de ellas, son dos tiendas. En una, cinco, 500, ¿En una? O sea, la mitad, y en otra, 200. ¿En cuenta el 20%? Sí. Ya. Piénselo, porque finalmente, este, si usted no decide, o sea, en, en una de las tiendas, si usted, este, usted no quiere... Eh, ...simplemente tienen que repartir utilidades... ...¿y quién tiene el control de la contabilidad? Ay, un contador, pero... Este, ...los que trabajan más son dos varones... ...que también son accionistas. Ya. Mm, ¿No le hacen participar a usted? No, es que... ...no, eso es pesado, es para varones más. Es que... No ...trabajo con la mercería conduce, <ríe> en parte. Lo que sucede, Paula, es lo siguiente... ...si usted, si usted es inversionista... No necesariamente tiene que estar trabajando ahí. A usted lo que tiene que darle sí. las cuentas. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, si le rinden cuentas, bien, pero tampoco, si usted tiene 50%, ellos no pueden decidir no repartir utilidades. ¿no? Eso lo decía. Sí, y ahí, si usted no quiere, simplemente eso no pasa. ¿Ya? Entonces, eh, ¿y usted puede pedir información al contador? Sí, claro. Ya me entregó todos los balances y todo. Y está en claro. PR del año de. Del, del virus, ¿no? De la pandemia, pero ahora ya se está recuperando y cuando finalice el año van a sacar otro balance. Ya. En todo caso, pídale los balances de los últimos cinco años para ver si hay utilidades no repartidas. Ah. Entonces, ¿por qué esas utilidades no repartidas ustedes pueden pedir que aumenten el capital y, este, y si lo vende, ya vende pues con todo el aumento? Porque si usted le, ahorita le pasa a sus socios sus acciones, ellos mañana deciden aumentar el capital y ellos se van a beneficiar de ese aumento que usted ha recibido. Sí, pues, pero ellos dicen si no lo vamos a liquidar, pues me dijo, porque tampoco está un poco desanimado. Ya. Sí. Mm, no lo va a liquidar por, porque este... No, yo eh, presumo que no lo quieren liquidar, sino lo están desanimando a usted para que usted venda, ¿no? También. Sí. Entonces, revise bien la información, ¿no? Eh, con algún contador, no el contador de la empresa, con un contador amigo, y díganle si hay posibilidad de capitalizar. Yo creo que lo quieren por liquidar, porque como ellos han abierto otra tienda, pero con otro nombre ya, entonces de repente ya por eso lo quieren liquidar también. Ah, hay dos es sí. competencias del día Claro, o sea, se, como que se independizan, sí. Mm, ya. Yo, mm. si no, venda, ¿no? Que no sea un dolor de cabeza. Claro. Ok. Listo, Paola. Profesor. Sí. Para ese tema en general, o sea, porque a cualquiera nos puede pasar, ¿no? ¿Qué sería lo más recomendable? Hacer una auditoría externa. No, mira, eh, yo lo que recomiendo es ver los estados financieros ¿no? y en el balance va a aparecer eh, un rubro que se llama utilidades acumuladas, ¿no? Si hay utilidades acumuladas significa no ha repartido utilidades y eso está por capitalizar entonces este antes de vender yo haría esta operación exijo que aumenten el capital y si yo tendría tenía pues 3.000, mil de repente con el aumento llego a 10.000 mil y lo vendo a sus 10.000. mil ah okay, okay. entonces ya, es, eso, digamos, porque, cuando claro. todo sea formal, formal pues no porque claro, por eso eh, hay que ver el tema eh, de la, con la contabilidad ¿no? sí sí yo bueno, tengo sí. los balances todo pero claro si ellos si quisieran seguir Claro, pero ellos creo que a 3D lo han quebrado un poco la empresa, porque como ya tienen otra <ríe> para claro, ya entonces, liquidar, no tener muchos accionistas. El tema es que si hay otra eso está prohibido por ley, no. No pueden ser este ahorita ahorita le hice un segundo. No pueden ser ellos este gerentes de una empresa y abrir otra otra empresa para que se haga pues competencia. No, no dicen es que claro. ya tenían otra tienda ya después ¿no? la quieren cerrar porque pagan muchos alquileres. Ya. y personal, y por eso dice que la quieren cerrar. No. Sí, te... si, si no es inconveniente para usted, me pasa por correo los balances, para darle una mirada, yo le puedo decir. Ya, ¿cómo ya, va, no? ya no gracias. Gracias, Listo. mil gracias, vale. otrocito, gracias. Listo. Don Alex, adelante. Doctor, una consulta, si bien es cierto, como menciona la compañera, no este tipo de mercado de acciones, donde lo, pues, lo que se busca es, ¿no? tal vez, perseguir una rentabilidad o utilidad, uh -huh. pero no es lo mismo no como el, el, lo que es la, las acciones en el mercado secundario donde uno compra la participación, ¿no? Pues en este caso, este, hace tiempo yo hice una exposición para Derecho Bancario y Monetario donde explicaba con lujo de detalles el tema de la bolsa, ¿no? Bueno, en lo que es el tema de la especulación. Uh -huh. Pero en este caso, la compañera cuando refiere de que ella ha comprado acciones ¿Qué es lo que ha comprado? ¿Una participación o, digamos, parte de la empresa? No, no, ah, un... De sí, ah, verdad, ah, pues, este era de mi, de mi pareja que me lo pasó. Ya. Por eso que yo no participaba, participaba él. Ya. Pero como falleció, entonces este, ya no... Ya le corresponden a mis hijos. Entonces, por eso lo estoy preguntando también. Ya, gracias. Verdad, yo no compré, porque si yo hubiera comprado sería para trabajar, no para estar afuera. No necesariamente, Paula. Yo te digo, soy abogado y también eh, tengo acciones en otras empresas que trabajan con otra gente. Yo no trabajo ahí. Al año nomás voy a, voy a ver qué, cómo va. Si eventualmente veo, chequeo cómo está el negocio y pido cuentas. ¿no? Porque es así, o sea, digamos que es una inversión, entonces hay que verlo así. Entonces... Entonces, por Ahora, eso te la quieren liquidar, porque como falleció el principal accionista, pero han pasado a mano de mis hijos, pero lo quieren liquidar por ahí. Ah, como eh, le digo, pásenme los balances. Y lo, ya, le digo gracias. A ver. En lo que refiere a acciones, las acciones que, que indica Paula son acciones que son propiedad de una sociedad anónima. Es igual. Tiene la misma conversación. Lo que pasa es que, para que una acción se venda en bolsa, eh, tiene que tener otra versión de las de la. Superintendencia de mercado de valores. ¿no? Ya tiene otras, otras características justamente para que pueda venderse al público, ¿no? pero sigue siendo una acción. ¿no? Pero que no es lo mismo que una participación. No, lo que pasa es que cuando hablamos de participación, cuando estamos en la. En una ciudad anónima sí, lo mismo. Es lo mismo.